El mundo llora la tragedia del básquetbol por el fallecimiento de la estrella Kobe Bryant, quien perdió la vida tras accidentarse en un helicóptero en el que viajaba. La noticia recorrió el internet, pero especialmente en Twitter, surgió algo que para muchos no tiene explicación. Y es que un fan en el año 2012 había escrito en Twitter que Kobe terminaría su vida al estrellarse en un helicóptero. ¿En verdad un tweet profetizó la muerte de Kobe Bryant?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 Kobe Bryant será recordado por el éxito que tuvo como jugador de baloncesto, como medallista olímpico, buen ciudadano y en especial por el cariño que le tenían los latinos por formar una familia con raíces mexicanas, entre muchas otras cosas. Pero no me toca hablar a mí sobre esos detalles, sino de una duda que está surgiendo en internet y que se está viralizando. Es la supuesta profecía que advertía que Kobe Bryant fallecería al estrellarse su helicóptero pero aquí les explicaré qué sucedió. La cuenta de NoSo en Twitter publicaría el 13 de noviembre del 2012 el siguiente tuit. Kobe terminará muriendo en un accidente de helicóptero. Al conocerse la noticia del fallecimiento de Kobe, este tuit se está viralizando rápidamente, dejando atónitos a miles por dicha profecía. Pero muchos no están dispuestos a dejarse engañar, y han encontrado que en el tweet hay un dato extraño llamado Carbono V2.5, que para muchos es una aplicación que serviría para editar los tweets en fecha o contenido. Sin embargo, revisé dicha aplicación, y aunque sirve para navegar por Twitter de manera más sencilla, con diversas herramientas, no encontré alguna opción para manipular algún tweet. Por lo que al parecer, este tweet es real. 10 de octubre del 2012 hasta diciembre 31 del 2012 vamos a buscarlo y bueno ya nos están apareciendo ahí los tweets por ejemplo el 30 de diciembre del 2012 así que vamos a checar todos y vamos a ver si encontramos algo que nos pueda indicar si ese tweet es real o es falso estoy checando los tweets anteriores a la supuesta profecía que hizo Noso en su Twitter y también las publicaciones posteriores. Y como notamos, los tweets que están antes y después no tienen relación alguna con Kobe. Simplemente ese 13 de noviembre del 2012, él publicó esa supuesta profecía. Sin embargo, creo que acabo de descubrir algo muy importante y que daría respuesta a este extraño tweet hasta este momento creí que efectivamente pudiera tratarse de una profecía como tal. Pero surgió una nueva que se habría realizado en el 2017 y esta vez por medio de una caricatura. En YouTube se comenzó a viralizar otra supuesta profecía, realizada por un corto animado de la programación de Comedy Central. Según los datos, esto sería el 28 de diciembre del 2017. En el corto podemos ver que un grupo de jóvenes se ven sorprendidos al caer junto a ellos un helicóptero pintado con los colores de los Lakers de Los Ángeles. Dentro de los escombros sale Kobe Bryant para decir algunas palabras antes de que este explote junto con el helicóptero. ¿Coincidencia? Al ver esto, supe que era demasiada. Y que no se trataba de ningún caso de conspiración, ni tampoco de profecías. Sino, pongan mucha atención de proyecciones. Investigando más sobre la vida personal de Kobe, me encontré con que a él le empezó a gustar transportarse por medio de helicópteros, para llegar a sus partidos, e incluso para ir a algunos otros lados fuera de su actividad deportiva, es decir, era su medio de transporte predilecto. Tanto así que se dio a conocer con sus compañeros, medios y público en general como un usuario constante de helicópteros. Tanto así que en su ceremonia de retiro los medios relataron la llegada de Kobe de esta forma. Kobe Bryant es mucho más que un ídolo en los Lakers, es toda una estrella al más puro estilo Rockstar y como tal se presentó en la ceremonia de retiro por parte de los Lakers el que fuera escolta del equipo angelino llegó a lo grande, en helicóptero, con bailecito incluido y su mujer, Vanessa. Por lo tanto, si la fecha de la publicación del corto animado de Comedy Central es correcto, 10 días después de dicho evento, fue presentado el corto animado en forma de sátira el accidente de Kobe en un helicóptero porque ya tenían como referencia su gusto por transportarse en ellos. Ahora tenía incluso más sentido también el tuit de Nosso. Al no encontrar nada relacionado antes y después del supuesto tuit profético y de leerlo nuevamente con otro contexto, lo entendí diferente. Si fuera una profecía, debería haberse leído así. Kobe terminará muriendo en un accidente de helicóptero. Pero si lo leemos como una proyección, lo leeríamos así. Ah, Kobe terminará muriendo en un accidente de helicóptero. De acuerdo a la entonación, ahora sí podemos entender la verdad. No era una profecía ni por parte de Comedy Central ni tampoco del tuitero. En realidad se trataron de proyecciones. Algo así como a muchos de ustedes les han dicho. Por ejemplo, si tienen moto y les gusta correrlas, les dirán. Te vas a matar en tu moto. O si tomas mucho alcohol y te gusta irte de fiesta, te dirán, ¡Te vas a morir de tanto tomar! ¿Profecías? No, se llaman proyecciones. Así que ahora saben la verdad, compartan este video para que muchas otras personas no se dejen engañar con estos datos falsos y conspiraciones y estas profecías que resultaron no serlas. Recuerden que aquí en Oxlack Investigador les voy a estar presentando y resolviendo todas las dudas que tengan con respecto a los temas de misterio y cosas extrañas que surjan en internet. Por eso suscríbanse al canal, compartan los videos y recomienden el contenido que también realizo en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Donde no solamente revelo fake news de lo paranormal. Sino también de otras cosas. Y les recuerdo que me voy a presentar este primero de marzo. Es 29 de febrero y primero de marzo. En Guadalajara Voy a estar ahí en Guadalajara 29 de Febrero y 1 de Marzo Y al siguiente fin de semana nos vamos a ver en Acapulco Y al siguiente fin de semana nos vamos a ver En Puerto Vallarta Y al siguiente fin de semana nos vemos en Morelia Esa es la gira de Oxlack en este Marzo Acá abajo en la descripción del video Les voy a dejar links para que tengan mucha más información o en mis redes sociales también les voy a estar compartiendo pues todos los datos. Así que ya lo saben, mi nombre es Osla Castro y nos vemos en el siguiente video para resolver un tema más. Hasta la próxima.